Agradecemos al secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado, por estar con nosotros en la mañana y tarde de hoy en nuestra oficina de servicios legislativos del Distrito 21, Yauco, Guani, Calajan, Maricao y Sabana Grande, donde trajo todo su staff, todo su equipo de trabajo, para tratar de solucionarle a las personas que por las situaciones de Fiona, de falta de energía eléctrica, eh, los cheques del desempleo no le han llegado a tiempo, se le han atrasado y sobre todo las personas que trabajan mutuo propio, donde han perdido también sus empleos. Así que para todas esas orientaciones y resolverle esas situaciones, aquí estuvo personalmente el secretario del Departamento del Trabajo junto a su equipo de trabajo, como dije anteriormente, y gracias a Dios, hasta de Aguadilla hubo personas aquí visitándonos y tratando de resolver sus situaciones. También nos acompañó el presidente de la Cámara, Rafael Tadito Hernández. Pero más aún estuvieron presentes los alcaldes de nuestro distrito. Marcos Valentín, de nuestro pueblo de Sabana Grande, Titi Rodríguez, del pueblo de Guánica, eh, Juni Ruiz, del municipio de la montaña Maricao. El compañero alcalde Jay Martínez de Laja se excusó por razones de estar trabajando. ...con la falta de energía eléctrica... ...en nuestro municipio de Laja. ...así que excusado estuvo... Eh, ...igualmente eh, Luigi Torres... ...nuestro alcalde de Yauco... ...que también estaba... ...por el área de este, Ranchera, eh, Duey... ...aquí pudieron ellos personalmente... ...dialogar con el secretario... ...del Departamento del Trabajo... ...sus necesidades... ...las necesidades de nuestra gente... ...las necesidades... ...en las cuales... ...con María... ...con los terremotos y con Fiona ha ido arrastrando una serie de necesidades... ...que no solamente quedan en el desempleo, en el cheque del desempleo, en la autogestión... ...que las personas también realizan, sino se pudo dialogar hasta de los fondos federales. Pues Traemos las agencias de gobierno a nuestros, a nuestros pueblos del distrito para que conjuntamente... Con nosotros, con estas amigas representante Lidia Méndez, vicepresidenta de la Cámara de Representantes, podamos hacer factible, factible que ellos puedan estar en la seguridad de que hay alguien que los escucha, que les resuelve. Nuestro agradecimiento, como siempre, estamos a la orden de poder ayudarlos a todos, máxime, cuando tú eres parte nuestra, en la mejor manera forma de yo poder hacer la diferencia es que escuchándote, resolviéndote y sobre todo buscando alternativas viables para que tu vida sea mejor.